Mi nombre es María Lucía Morales y soy la segunda mamá de Sasha. Ok, yo soy Gail Matthews. Uh, vengo de Nueva York, hace 53 años que estoy acá. Y ella es Sasha. ¿Qué ¡Sasha, hable! Que estamos felices con ella. Está con ganas de dar besos a todo el mundo. Bueno, se había muerto una que tenía 11 años y era un Beagle, ¿no? Y habíamos pensado en un perrito tamaño de Beagle o más pequeño. Y unos amigos nos trajeron Sasha y todo el tiempo, Sashita se sentó allá mirándonos. Entonces, la miré y me pareció como tan linda. Sí. en la cara tan linda, tan linda y todo formalita. Cinco meses con ella y estamos felices, felices, ¿cierto? Muy educada. El primer día que llegó, su chichi lo hizo acá. Ella adentro no ha hecho nada. Bueno, a las siete y media viene el, el paseador. paseador, ok, y la saque por ahí tres cuartos de hora y la trae, ok. Y ya le sirvo su desayuno y es como bilingüe porque le llamo el breakfast y sabe que es breakfast pero si Marlucia le dice el desayuno también sí. ¿cierto? Es. ¿no es cierto? y también a veces después por la tarde Marlucia y yo la sacamos también fuera del paseador y vamos chicos y tenemos una gata y ya demoraron un poquito, pero ya son muy amigos y duermen juntos encima de mi cama. Al principio le fue mal. Pero no por ella, es la gata la atacaba. Pues trata de jugar con ella, pero la gata yo creo que no lo entiende como juego, sino como ataque. Y yo eh, todas las noches le digo, ay bueno allá camine me ayudas a subir a tina para irnos a acostar, baja y la empuja para que suba. Está con nosotros siempre, ¿no? Nos acompaña, ¿no? Sí. Si estoy cocinando, ella es feliz. Quiere saber qué es qué estoy haciendo. Entonces, estamos en la cocina. Si estamos en el comedor, ella está con nosotros. Y arriba, segundo piso, también. Se bañó con nosotros rápidamente. Sí. ¿Mm? Y si se compara la inteligencia de los otros perros que hemos tenido, ella sale ganando. Mm. Es muy inteligente. Y aprendió ya dos idiomas, eso es muy inteligente, okay? Okay. <risa> Y a veces mire televisión, uh, también distingue cosas en televisión. Yeah. eso sí. Eso sí, dígales. ¿eh? Sí, nosotros invitamos a la gente para que no compren perros, sino adopten. Hay muchos perros que necesitan porque han sido abandonados. Deben pensar en adoptar un perro ya. Vale la pena que piensen en perritos así, de mediana edad y de tamaño mediano. No son problemáticos. No. Yo creo son menos problemáticas que los chiquitos. Son más fáciles. Y quieren tener casa. Y aprenden rápido. ¿Sí? la queremos mucho. Es el mejor ya lo que nos ha podido traer.